Jornada, una nueva jornada en este juicio que hay contra estos ocho rugbyers acusados de la muerte de Fernández Baez, Fernando perdón, Baez Sosa. Sí, exactamente. Bueno, lo decíamos y lo venimos diciendo día tras día que cada audiencia se caracteriza por algo en especial. Ayer se conocieron los chats, ¿no? Uh -huh. eh, que tanto se habló y que ha, ha generado tanta, eh, tanta impotencia ¿no? en la sociedad por lo que han manifestado estos jóvenes, tanto... Cuando fue durante este hecho de agresión, como posteriormente, inclusive las iban hablando, fotografías que estaban comiendo eh, una hamburguesa, después mar marcaban una ubicación donde ellos estaban, en fin, diferentes situaciones más allá de las frases contundentes que vimos a conocer en el día de ayer. Hoy. Eh, lo importante fue un perito que fue a hablar acerca del ADN que se encontró en las prendas de vestir de los imputados y señaló a quienes pertenecían esas muestras de ADN, lo cual es muy importante porque seguimos hablando de pruebas objetivas. Recordemos, pruebas objetivas son aquellas que le llamamos que son las que directamente incriminan a las personas que están imputadas, ¿no? eh, Por eso son importantes esas pruebas. En este caso, las pruebas de ADN, decía eh, César Guida, que es este perito especialista en ADN, sí. eh, que fue el que llevó adelante los estudios de los mismos, eh, señaló que se secuestraron diferentes prendas de vestir, también zapatillas, y entre esas prendas de vestir lo que manifestó era que en cuatro prendas había, y en tres zapatillas, habían manchas eh, que pertenecían al material genético de los y ...además de la víctima, ¿no? O sea, que había manchas de la víctima en, los, en, en estas prendas de los imputados, lo había dicho al revés. ¿De quiénes pertenecían esas prendas? Bueno, marcaron a Matías o Benicelli, también a Ciro y Lucas Pertossi, como así también al más complicado de todos, a Máximo Tomsen. Perdón, Sofi, que me perdí un segundo. ¿Qué es sí. lo que tenían en, en concreto estas prendas? ¿Qué es lo que...? Manchas de sangre. Eh, todas y, con manchas de sangre, todas, todas con algo o sea, Tenían ma material genético de Fernando eh, Baez Porque hasta acá de lo único que habíamos hablado Que tuviera esas manchas eran la zapatilla. las zapatillas la zapatilla, de claro. Pero justamente en la jornada de hoy Lo que se habló fue de esto Claro, de las porque manchas se analizó cuando fueron eh, detenidos o los chicos sí. eh, allí en la vivienda de, donde ellos estaban alojando, bueno, se toma, se secuestra todo material que es importante para poder determinar eh, esto de si existe alguna huella que puede dar indicios de que claro. esa persona estuvo en el lugar del hecho o eh, que, por ejemplo, puede complicar aún más su situación o no, o desvincularlo. Por eso es, es importante cuando se toman este tipo de muestras. Cuando se tomaron las muestras, bueno, se detectó que en algunas prendas de vestir existía material a eh, Fernando Sosa. ¿Qué hay indicios de esto? Bueno, eh, quienes estuvieron en la golpiza, quienes participaron de la golpiza. Sí. No quiere decir que los otros que no se encontró material genético no le hayan golpeado, porque puede haber sido anterior a, diríamos, a, a una lastimadura, por ejemplo, que le haya generado el golpe. Eh, eso fue lo que se analizó en el día de hoy. Lo que sí él decía es que... Eh, cuando se toman las prendas, no sabían a quién pertenecían uh -huh. esas prendas. Eh, por lo tanto, cuando se lleva adelante ese análisis, eh, a quién pertenecía el material genético hallado. ¿no? Bien. Eh, por eso es que también hizo referencia, y enseguida vamos a continuar hablando acerca de esta pericia, porque también habló el fiscal de la causa, eh, quien dio referencia acerca de estas jornadas y para ellos... Es algo positivo lo que está pasando porque va hacia la línea de lo que ellos están postulando. Primero hay que reproducir la secuencia de el perito en rastro que levanta las evidencias, el perito químico que analiza lo que levanta el perito en rastro y el perito de ADN que analiza todo lo anterior. Es la secuencia. Los celulares que son secuestrados en el lugar del hecho, posteriormente son no analizados, pero se extrae el contenido por los peritos de hoy y lo que hicieron con posterioridad, el otro día, por ejemplo, la borde, fue hacer un análisis de esa extracción que realizaron. O van a explicar el procedimiento, la forma que se reciben los celulares, y cómo se extrae. El análisis no lo hacen ellos, sino que lo hace la borde. La esa fue la secuencia. Doctor? Todas las jornadas han sido positivas, todas las jornadas se ha logrado determinar, incluso tanto la materialidad como la autoridad de distintas personas. Quedan jornadas incluso que todas las jornadas, ya sabemos qué es lo que... Eh, cuál es el proseguir de cada jornada. De hecho, mañana otra jornada que es muy importante, que se van a seguir determinando la autoría de ellos. Bien, muy bien. Bueno, con respecto a eh, lo que manifestaba el fiscal y también a lo que dijo este perito, que fue lo más importante de la jornada de hoy, acerca de las, estas prendas de ADN, dio descripción acerca de cómo eran esas prendas, las caracterizó, había una camisa con flores, después señaló también... Las zapatillas. A ver, lo que decía el perito es, nosotros tomamos las muestras ¿no? de estas eh, prendas de vestir que no sabíamos a quién pertenecían. Posteriormente el abogado creyente de la familia dio a conocer a quienes pertenecían por las características por las cuales estaban vestidos en el día y lo, del ataque. Y que en los videos se pueden ver. Claro, exactamente. Sobre todo de las marcas de las zapatillas que tenían. Sí. Y recordemos que ayer dábamos cuenta de cómo se llevó adelante la pericia de eh, cómo identificar qué zapatilla pertenecía a cada uno. Eh, por eso decíamos que la marca en el rostro de eh, Fernando Baezo zigzag que le había quedado marcado una zapatilla pertenecía a Thompson pero por una pericia que se llevó adelante que corresponde a determinar que claro. esa misma pertenecía a él no muy minuciosa muy justamente minuciosa. A lo mostrabas no lo que sí. ha sido el trabajo para determinar justamente a quién correspondía claro y, y qué loco que es bueno qué loco no que es certero en el caso de, de cuando se investigan y todas estas situaciones científicas, digo, de, de dar justamente con el más señalado. Claro, exactamente. Si les parece, vamos a escuchar a Fernando Burlando, que es el abogado de la familia eh, de Fernando Baezosa, que hacía referencia a estas pruebas. Hay audiencias muy importantes, testimoniales, que hablan precisamente de, de cómo este, hallaron sangre en las prendas de algunos de los acusados, en, también en las prendas de Fernando cómo se extrae esa, esa mancha presuntamente temática eh, y después cómo se analiza. Eso es, es muy importante, ¿eh? no, no es menor. Fernando, en las últimas horas se habló de un cambio de abogados por parte de uno de los acusados, ¿qué pueden decir? No, nada, bueno, es una posibilidad. Creo que a esta altura del debate el tribunal va a resolver este, correctamente qué, qué es lo, cómo continúa este, esta diligencia. Sí, si es ahora, no hay problema. No hay... Eh, mínimamente retrasarse el cambio abogado? Mínimamente, para ponerlo al tanto tal vez de... De, de, de qué es lo que ocurrió durante la debate Creo que lo que debería ocurrir es pasarle una videofilmación, que se está videofilmando el, el juicio y, y ponga al tanto de co, cuál fue la prueba producida y esperar, obviamente, que tenga la oportunidad de, de controlar la prueba. pero bueno, eso... Fernando, ...que surgía que al parecer el 70% de la sangre correspondía a Fernando, digamos, en la ropa de las víctimas. Sí, hay mucha, este, mucho tejido temático de Fernando, eso nos permitió hacer una conexión. En definitiva, ¿qué es lo que se busca con todo esto? Ni más ni menos que ratificar, ratificar este, lo que vemos en las imágenes. O sea, esto acredita el contacto, es indiscutible, es irrebatible... También es irrebatible, obviamente, lo que vemos este, en las imágenes. Pero bueno, un dato más que confirmatorio de contundencia es este, que los acusados tengan este, sangre de Fernando en, en, su, en, en sus el prendas, el prendas el en pueblo, sus pueblo, manos... ¿En el, en el, ¿En el, ¿en el cuerpo de Fernando? En la, en los, de Sinali, de Sinali en el dedo menique, de la mano izquierda, si no recuerdo. No, no, Thompson tiene exclusivamente eh, en las zapatillas, ¿no? De, tiene tejido emático de Fernando. De... Bien, ahí estábamos escuchando lo que decía Burlando acerca de estas pruebas de ADN. Les voy a pasar un poco en limpio también lo que dijo César eh, Guida, que es este especialista eh, perito especial en ADN, que hacía referencia a, por ejemplo, que se confirmó que en el meñique izquierdo de Baez Sosa había ADN de Blas Sinali, otro de Ay. los... De los implicados. De claro. los implicados, eh, que eh, fue el mismo que habló en el, en el chat, ¿se acuerdan? Que hacíamos referencia en el día de ayer, como que... El que dijo lo de los chetos. Exacto. Ah, ese es el que eh, dice, le pegamos a le unos chetos. Le pegamos a unos chetos. Sí. Uh -huh. Y posteriormente, dice que eh, eh, la policía científica, el día del hecho, eh, o sea, esa, ese día que se los detuvo, eh, también encontraron manchas de sangre en las manos de Thompson ...que en su mano derecha específicamente... ...inclusive había llamado la atención de los policías... ...que no se había lavado las manos. Eh, por otro lado, dice que este perito... Eh, ...que se analiza todas estas muestras... ...dice que en ese test que se le hace a Thompson... ...se obtuvieron tres perfiles diferentes... Eh, ...de al menos, significa tres individuos... no, ...son tres perfiles genéticos eh, diferentes... ...de los cuales dice que se observa una coincidencia solamente pero los perfiles terminaron siendo incompletos. Sí, uno, o sea, sí se pudo determinar que uno sí era el material genético propio de Thompson. Es sí. decir, que él también tenía, eh, como se había lastimado en el mismo golpe, ¿no? Eh, y los otros habían sido incompletos, por eso es que no se pudieron determinar de quiénes eran. Esto suele pasar porque se contamina la muestra. Claro, también. Eh, existen rastros, pero a veces los rastros están tan contaminados que no se puede llegar a determinar la individu individualización de cada uno de ellos es por eso que a veces esas muestras cuesta mucho poder determinar a quién pertenece ese perfil genético en ese sentido explicaba esto no quien también habló es eh, el abogado defensores eh, que es con prudencia eh, se manifestó ante la prensa y prefiere hablar después del proceso yo hablo bastante poco eh, no doy notas entiéndame que estoy formado académicamente eh, no me gustan ciertas cosas qué cosas eh, como que se hable por fuera del debate estoy preparado para hablar en la sala de audiencias me parece que es eh, mi silencio es el respeto al tribunal para que pueda decidir y evaluar la mejor de la sentencia eh, y además por tengo un respeto profundo por el dolor el dolor de las personas que sufren de la pérdida de, de una vida humana joven, entonces eh, creo que el silencio me va a llevar para ese lugar de respeto y es, es un respeto en serio, verdadero. Okay. Bien, pocas veces solemos escucharlo a Tomé, sí. de hecho lo habíamos oído una vez cuando se supo que tomaba la defensa de los ocho Rivier uh -huh. y después un largo silencio y nos iban llegando algunas novedades, pero digamos a cuenta gotas, por ejemplo, algo que recordaba Gisela recién, cuando cuestionó en el día 3 del juicio cómo se le había realizado RCP y le apuntaba concretamente a una joven, una, una chica joven. Que... que... lo único que hizo fue tratar de, no sé, de, de, de auxiliarlo, de sí. salvarlo. Claro. Viéndolo después como había quedado. Eh, sí, ¿no? Tomé ha tomado esta, esta postura de no hablar ante la prensa. Es algo, una actitud que por ahí suelen tomar los abogados defensores, eh, que entiendo que lo hacen para preservar sobre todo los dichos, ¿no? Porque muchas veces en los medios de comunicación hablan, hablan muchas personas y a lo mejor siente que no es correcto en esta etapa de violencia eh, o... Tratar de no opinar ¿no? de lo que se ha dicho, porque lo que hacen los demás es, es eh, un análisis de lo que se habló dentro de la sala de audiencias. Es por eso que quizás trata de ser más reservado en ese sentido. Pero es verdad, no, no habla con la prensa, por lo tanto muchos no conocemos de ellos. Eh, ¿Quiénes hablaron? Los padres de Fernando Báez Sosa eh, llevan ocho días de audiencia eh, con todo lo que implica. Puñalada con... tras puñalada, ¿no? Sí, Porque sí. cada relato debe significar para ellos el dolor más grande, ¿no? Por lo Tremendo. Que trae su hijo. Pero tienen eh, esa entereza para. Sí. Después de cada audiencia hablan con la prensa y ellos destacan el trabajo también de quienes los acompañan y también destacan eh, cómo la gente que está allí en los alrededores de donde se está llevando adelante el juicio eh, también cómo los acompañan y la verdad es que eso es de una interés que tienen ellos no de sacar fortalezas para pedir justicia por su propio hijo. Si les parece los escuchamos. Sí. En la muestra que le hicieron. En cada prenda había sangre eh, de Fernando. Siento que cada vez eh, estamos cerca de la justicia y las pruebas son contundentes. Eh, todo coincide eh, y creo que todos están implicados. Solo espero que, que le den la, la pena máxima. Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todo lado, por todas las prendas. Eh, es, es muy doloroso. Eh, se ve que le atacaron, de toda manera destruyeron todo el cuerpo de mi hijo. Yo no, no vengo a buscar venganza ni nada, solo vengo a buscar justicia por Fernando. Anoche he pasado una noche difícil porque no puedo sacar de mi mente esa palabra caduco. Qué y también cuando decían que festejarían con vinos y flores. Es un dolor muy fuerte escuchar todo eso. Yo no lo voy a recuperar a Fernando, pero por lo menos deseo tener un poco de paz, un poco de calma. Extrañamos muchísimo a Fernando, pero sentimos que él eh, no está dando esa fuerza para estar de pie. Por eso. Bueno. Ahí está, ¿no? Que, que el dolor, ¿no? El dolor de, de los padres que, como decíamos recién, para nada más allá, digo, debe ser una fuerza desde donde está Fernando, ¿no? Justamente para poder sostener y escuchar cada uno de los relatos, ver ahí a estos ocho sujetos, ¿no? Quienes están acusados de lo que le sucedió a su hijo. Único hijo. Único. Hijo. Único hijo. Con todo lo que ella siempre ha contado, que lo feliz que estaba Fernando, ¿no? Justamente sí. por todo su proyecto y, y su... Había entrado Sus en la facultad y sueños por ejemplo. exactamente con respecto a, a la facultad, a la universidad y demás. Digo, uno se pone. Y creo que la sociedad toda está puesta sí. ¿sí? En, lo, en, en, el, en la piel de tanto de la mamá como del papá. Por eso el apoyo. Sí, eh, la verdad es que duele escucharla, ¿no? Duele escucharlos a los dos durante todos estos días y durante tantos años. Está próximo a cumplirse el aniversario, un aniversario más de la muerte de Fernando Baezosa. Recordemos, el 18 de enero se va a cumplir un aniversario más. Especial eh, para. ¿Sabes si van a ir hacia geselo o si va a ser en otro lado de esa ceremonia? No no te lo puedo confirmar en este momento, no, no me acuerdo, pero, pero ya te lo chequeo para poder darte la información. Pero sí tengo entendido que van a hacer una celebración religiosa eh, justamente en honor a, a Fernando. Bueno, que, que ¿Al mismo tiempo puede sí. seguir todo esto? Porque se cree que el juicio seguiría un par de días más o no llegaría al 18, hoy y, es eh, 11 ya. Mira, van bajando muchos los testigos. Claro. Eh, la verdad es que estaba previsto 170 en un comienzo sí. y cada día se descartan un montón de testigos por lo tanto entiendo que quizás eh, ya promediando la próxima semana ya vamos a tener una sentencia seguramente eh, porque no creo que termine ahora el viernes eh, seguramente lo van a... O sea, seguramente la semana que viene hay sentencia respecto a esto Yo entiendo que ¿La sí. ¿La fiscalía sí. ya ha pedido? Todavía no, ¿no? La no, la... En los alegatos, ¿E hace en los en los alegatos finales. En los alegatos Ahí es el pedido pero... de lo que considera que tiene que tener cada uno de Yo estimo que esta semana todos. se va a terminar con los testimonios, claro. porque sí. ya han pasado quizás los más importantes. Eh, y si, y perdón, sí perdón, perdón, ¿no? ibas a cerrar, digo y sí si es casi seguro que la querella va a pedir perpetua para todos, ¿o sí, no? Sí, Por lo sí. que ha manifestado Burlando, más allá de que lo que haga la fiscalía, que puede diferir un poco, sí. quizás en claro, uno o dos casos. En algo. Pero la querella, conducida por Burlando y su bufete lo más probable es que pidan perpetua. Sí, van a pedir la perpetua. Además, por las condiciones que tiene el caso de, de a nivel social, no sí. la conmoción que tiene a nivel social. Eh, sí, pero bueno, de, dependerá no de la justicia que... Eh, bueno que determine si todos tuvieron la misma responsabilidad ante el hecho ahí eh, nos confirman de nuestra productora dónde va a ser la esta la misa esta misa es en Villajes bien lo no decías eh, Juli bueno qué ah, que, que he hecho sí. no porque uno estuve y he estado antes de que sucediera lo de Fernando digo hay algo diferente no, primero sí. ya pasar por ese boliche bueno, hay, hay un, y está todo, bueno, sin... Un altar, digamos. Claro. No, no sé si es la mejor palabra, pero eh, se ha tendido como un homenaje en la vereda de enfrente, de enfrente, desde donde se filmaban los videos. Sí, exactamente. Pero hay como una, ¿viste? un ala, un luz distinto, una, un clima diferente. Hasta te digo que en los jóvenes los veías, y sobre sí. todo más en este contexto donde se está justamente llevando adelante el juicio. Es, es como distinto, es, es uh -huh. otro, ¿no? Es un antes y un después en Villages, el después del sí. Ellos alojaron, sí. donde eh, vemos las imágenes, dice esta mujer que no puede alquilar el lugar sí. porque nadie quiere ir. Eh, Mira hasta donde ¿Mirá? Eh, le, le brindamos toda la significancia sí. bueno, que tiene, ¿no? Y Lebric eh, no lugar. funcionó nunca más. Nunca más. Lebrick no, no ah. volvió a abrir, está totalmente cerrado. Sí. Lubre. Es un lugar sí, claro. que pas, cuando pasás por ahí es sí. algo... Quedó esa energía. Sí, sí, sí, sí. absolutamente triste. O sea, uh, la justicia es lo para, que se Para hoy. cerrar algo que decía la, la mamá, ¿no? Hay una frase que me quedó durante toda la noche, dice sí. ella, caducó. ¿Quién dijo eso? Lo decíamos ayer. Lucas Pertossi, uno de los que es sentado allí en el banquillo de los acusados. A las 4.55 dijo, estoy acá, cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia, caducó. Fortis. Eh, continuará mañana, vamos a seguir hablando acerca de este caso que sin dudas tiene en vilo a todo el país. Bien, gracias Sofía. A ustedes. ¿Hacemos una breve pausa? Sí, ya venimos.